El director del Instituto de Estabilización de los Precios INESPRE en esta ciudad habló sobre los productos que ofrecen en este comercio e hizo un llamado a los productores interesados en la comercialización. Nosotros le llevamos eh, productos del productor al consumidor. Eh, también se lo llevamos, le damos la oportunidad al productor que si tú produces, por ejemplo, guineo, batata, yuca, cualquier producto que tú tengas del campo, nosotros te damos la facilidad de que... De, subsidiar de transporte, para que tú llegues sin ningún costo a los puestos del Inespre y tú puedas ofrecerle el producto fresco del campo a un mejor precio, tú lo vas a vender al consumidor y el consumidor también lo vas a recibir a un precio más barato porque es del productor al consumidor. Así que yo llamo de nuevo a los productores a que se acerquen a nosotros para vender su producto al pueblo ya que se están dando eh, los mercados con mucho éxito y está asistiendo mucha muchas personas nosotros subsidiamos el pasaje para que es lo mismo que ellos vendérselo allá a un intermediario sobre el personal destinado para la coordinación del mercado, el funcionario dijo son seis los empleados fijos, aunque solicitan colaboración de otras personas para garantizar la organización. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.